¿Por qué no somos mejores. Si no somos mejores se debe a que no queremos serlo. El pecador y el santo solo los separan ciertas resoluciones que uno a otro han tomado en su corazón, aunque opuestas se hallan muy cercanas en el reino del Espíritu. Un abismo separa a los ricos de los pobres, abismo que solo puede cruzarse con ayuda de de circunstancias exteriores y buena fortuna, la línea divisoria entre la cultura y la ignorancia es también ancha y profunda, y solo disponer de tiempo para el estudio y de una mente bien dotada permiten al ignorante convertirse en un hombre ilustrado, mas el paso del pecado a la virtud, de la mediocridad a la santidad, no requiere suerte ni ayuda eterna, basta un eficaz acto de nuestra voluntad en colaboración con la gracia de Dios. Santo Tomás dice, no somos santos porque no tendemos a hacerlo. No dice que no queremos porque muchos lo queremos, pero el mero deseo es un pensamiento pasajero sin consecuencias. Si la voluntad no se pone en marcha para lograrlo, querer una cosa significa pagar el necesario coste en el esfuerzo y el sacrificio. A menudo nos ilusionamos imaginando que nos ponemos en una posición mejor, cuando de hecho formulamos infinitas reservas que de hecho determinan que muchas de nuestras prácticas no cambien, por lo que nuestro querer queda en simple deseo inútil. La clave del avance espiritual se encuentra en el credo, Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Todos debemos descender a nuestro subconsciente y buscar en sus parajes sombríos donde se encuentran nuestros inexpresadas reservas. No las vemos fácilmente, pero matizan todo lo que vemos, cambiando la verdad de la realidad exterior cuando impresiona la parte consciente de la mente, la realidad exterior. Se modifica si en nuestras reservas íntimas hay hábitos pecaminosos, soberbia, avaricia, envidia, cosas todas que dificultan nuestro buen juicio. Desvirtuamos entonces la verdad para ajustarla a nuestras imperfecciones y nos mentimos a nosotros mismos para no tener que cambiar ni renunciar a los vicios que tanto apreciamos. La mayoría vivimos teniendo una falsa imagen de cómo somos, a la cual no queremos renunciar. Tenemos miedo a vernos menos nobles de lo que pensamos y nos gusta crecer y creer en ello. Pasamos la realidad por un sedazo de amor propio, procurando eliminar toda verdad que nos hiera. Usar esta privada medida de la verdad es tan erróneo como si arrastrados por nuestras preferencias, decidiéramos que unas teclas del piano son inútiles para interpretar una sinfonía en do moderato y otras teclas inútiles. Podemos fingir que una de ellas da mejor la nota en el tono que buscamos y actuar de acuerdo con lo que afirmamos, pero obtendremos disonancias en vez de armonías. La realidad no puede ser burlada para amoldarla a nuestros deseos. Las reservas que hemos de apelar, las actitudes que insistimos no cambiar ni sufrir, afectan a nuestros criterios conscientes y hacen que las formulemos sin ajustarnos a la verdad. Antes de que podamos subir hasta la alegría de la realidad de Dios, hemos de descender al infierno que escondemos en nuestras faltas inconfesables. Esto exige que hagamos un completísimo análisis de nuestro mismo a la luz de las inmutables leyes de Dios. Tomar como lema, no seas blando contigo mismo, constituye... Un sano consejo espiritual. Nada estorba tanto como el egotismo en nuestro camino hacia Dios. Al ególatra está siempre lleno de amor por sí mismo y sé, y de sagradas faltas que no renuncia, ni siquiera admite que tiene. Por ello, el egoísta que hay en todos nosotros requiere de cada uno que efectuemos un implacable sondeo de todos los rincones y recovecos ocultos de nuestros ánimos. Necesitamos ver nuestro yo como es en realidad y no como lo fingimos. Hemos de amar la verdad más que el yo y estar dispuestos a confesarnos todas nuestras faltas disimuladas, si alguna vez llegamos a ver la verdad tal como es, nada mutila tanto la vida espiritual como los cuerpecillos extraños que se esconden, estorbándolos en el motor de nuestra alma. Podemos encontrar dentro de varias faltas, tales como autoadoración, envidia y odio, los que intentan acercarse a Dios sin analizarse a sí mismos. Se maravillan de las frecuentes derrotas que sufren y que deben tener, invariablemente a que llevan dentro de sus espíritus el caballo de Troya. En efecto, dominante e irreconocido, hasta localizarlo y confesarlo ante Dios con el deseo de destruirlo. No habrá verdadero progreso espiritual, dijo San Agustín. Tu mejor sirviente no es tanto el que procura oír de ti lo que él quisiera, sino el que ama lo que oye de ti. La revolución empieza por el hombre. Se discuten actualmente ciertos números de teorías sociales y económicas, pero todos los planes para cambiar el mundo se reducen a dos cosas. O reformamos el mundo o reformamos al hombre. La mayoría de los escritores que tratan teóricamente de la perfección parten de que todos los males de la humanidad pueden remediarse eh, con el cambio de una sola cosa, que puede ser una institución. Según ellos, cambiado eso, todo se habrá arreglado. Algunos de sus programas achacan todos los males a la propiedad colectiva. ...y a creer todo y que todo se resolvería con la propiedad colectiva. Otros censuran los regímenes parlamentarios y propugnan la instauración de dictaduras. No falta quien detracte la política de oro y aconseje la de plata. Pero en todos los casos la revolución se dirige contra algo externo al hombre... Siempre se coloca el cambio revolucionario en el algo como el gobierno, la economía o la propiedad. Los reformadores de hoy nunca culpan al hombre de las catástrofes del mundo ni procuran reformar al individuo. La insistencia en que el cambio de instituciones puede ser la panacea mundial ha sido tan grande que hasta ha habido muchos reformadores que han trazado planes de prosperidad y paz, como si ello no exigiera que el hombre empezara a cambiar de naturaleza para adoptarse a tales proyectos. La personalidad humana parece insignificante para ellos. Han dejado de considerar que el Estado es para los hombres. Diríjase que todo lo que a su juicio tiene el hombre que ganar es dedicarse al servicio del Estado. Bajo tal sistema, el hombre deshumanizado y despersonalizado es encajado en un modelo dictatorial y se trocará en el mero sirviente de una nación, de una raza o de una clase. Obstinada adoración de estas teorías ha tenido en nuestros días consecuencias asombrosas. Parece que a los teóricos no les importa que todas las naciones sean privadas de libertad, que millones de gentes se mueran de hambre, que se hagan depuraciones, que comprendan miles de personas. ¿Qué importa todo eso mientras la teoría quede en pie? En vez de hacer de la política gubernamental un sombrero apto para la cabeza del hombre, la tendencia moderna consiste en en cortar la cabeza si no encajan en el sombrero. El objeto es que instituciones, planes políticos y teorías sociales prevalezcan aunque cuesten la destrucción del hombre. Hay un segundo método de reformar el mundo y se funda en la creencia de que la reforma ha de principiar por el hombre mismo. Ello implica que él, desde luego, se adapte también a un plan muy superior a cualquier teoría temporal, plan que persigue un orden mundial más valioso que todas las instituciones aterrorizantes. El segundo método propugna, desde luego, la revolución, pero no contra nada exterior al hombre. Surge un alzamiento contra el yo dentro de todos los hombres, para eliminar su soberbia, egoísmo, envidia, egolatría y avaricia. El segundo método de reforma revolucionaria no causa las instituciones, sino la humanidad. Echa la culpa a no cómo el hombre se maneje en su propiedad, sino a cómo se maneja a sí mismo. Tal sistema de reforma es menos popular que el primero. Porque todos preferimos culpar a nuestras dificultades a los, y a los demás que a nosotros mismos. El niño da un puntapié en la puerta donde se ha pegado un cabezazo, y el jugador de golf rompe el palo con que ha errado en el tiro. No obstante, la culpa del jugador, no obstante, la culpa es del jugador y no del palo, ni de Dios. A quien en su irritación maldice, el mundo es como ese hombre y siempre coloca las culpas de lo que sufrimos en el lugar distinto al que le corresponde. Proyectar sobre otros la responsabilidad de nuestras contrariedades no trae solución alguna ni la ha traído jamás. Lo que en el mundo hay de difícil se debe al hombre. Nada se saca con transferir los títulos de propiedad de unos cuantos capitalistas a unos cuantos comisarios, si ambos grupos son gente deshonesta y codiciosa. Es estéril atacar las reglas de la organización parlamentaria cuando el mal no está en las reglas, sino en el egoísmo de los hombres que las aplican. Para rehacer el mundo, hemos de rehacer antes al individuo siendo buenos los hombres serán buenas las instituciones porque se parecerán a quienes las han creado por eso instituciones y planes han de ser flexibles y dúctiles para amoldarse a las aspiraciones y al espíritu libre de los hombres cuya visión se agranda y crece cuando se acercan a Dios solo un objetivo tan grande como el mismo Dios puede hacer que el hombre transforme su naturaleza y ninguna institución humana puede obstaculizar el ejercicio de las facultades del individuo. El hombre es la criatura más importante de la tierra e importa más que todas las teorías, todos los gobiernos y todos los planes, porque el mundo y todo lo que contiene no vale lo que una sola alma. Derrúmbense en las instituciones, disuélvanse en las teorías, caigan los gobiernos y nada habrá pasado. Porque son trivialidades en comparación a la gran pregunta que se nos plantea. ¿Mejorará el hombre si gana todo el mundo a costa de perder su alma? Aún hay esperanza. Nuestro mundo está lleno de profetas de lo sombrío y yo sería uno de ellos si no creyera particularmente en Dios. Hace 30 años todo el mundo tenía en los labios la palabra progreso. Ahora todos hablan de derrota y de la bomba atómica. Esta actitud pesimista varía en razón de la proporción directa a la forma en que seguimos las noticias mundiales. Ello no se debe necesariamente a que las noticias sean depresivas, sino a que rara vez dispone uno del tiempo para contrabalancear las noticias de guerra con otros factores. Como resultado, las gentes llevan vidas políticas no espirituales. Sería interesante ver a un comentador tomar los gráficos médicos de los enfermos de los hospitales y radiar su resultado. Leyendo los titulares después de un detalle de los correspondientes boletines, se eligiera con exclusión de otros. Leeríamos cosas como estas, apéndice estirpado, enfermo desahuciado. Hay una tremenda disposición entre los titulares y las informaciones de los periódicos, como también con frecuencia lo impresionante está identificado con la verdad. Los matrimonios que conservan amor y cariño y educan a sus hijos en la triple devoción de Dios, el prójimo y la patria no motivan titulares de prensa, pero supongamos que esplendorosa y esplendor se separa de su marido. Después de 18 meses de unión biológica y dará motivo a noticias, se acepta lo peor y se olvida lo bueno. Algo así puede que suceda con la guerra y las instituciones mundiales y la situación mundial también. Los tiempos son malos. Nunca han sido peores porque nunca hasta ahora una civilización mundial se volvió contra la divina luz. Hemos asistido al traslado de la herencia cristiana desde occidente a oriente, occidente no la perderá, y Oriente principiará a hacer con ella lo que Occidente hizo en el tiempo de su primavera. A pesar de estos hechos, esto no es el fin de la civilización, ni hemos de perder la esperanza. Hemos de alcanzar un momento de la historia en que Dios nos permite sentir nuestra inferioridad. Después de nosotros haber confiado mucho en tan solo nosotros mismos, muy a menudo un padre permitirá a su hijo que creer saberlo todo, que se esfuerce y equivoque en la construcción de su casa de juego hasta que acuda humildemente a pedir ayuda a su padre. En vez de una época de desastres, estamos en un periodo de humillación. Fuimos abandonados a nosotros mismos, a nuestros métodos, a nuestros criterios. Diariamente se nos enseña esta verdad de las escrituras. Mal haya, el que va a Egipto en busca de ayuda, confiado en los jinetes porque son muchos, y en los caballos porque son fuertes, pero habiendo olvidado al amoroso Dios. Al labrador fue con su hijo a un trigal para saber si estaba listo para la siega. El hijo señaló las espigas más erguidas y dijo, esas que se doblegan no pueden valer gran cosa. El padre respondió, escucha niño necio, esta espiga que está recta crece, lleva poco grano y no vale casi nada, mientras que las modestamente inclinadas están rebosantes de hermoso trigo. En la vida nacional, como en la naturaleza, la humildad que inclina la cabeza ante Dios es el principio de la grandeza. Nos esperan nuestros más grandes días, aunque entre tanto acecha una catarsis en la que aprenderemos que, como los rayos solares no pueden sobrevivir sin el sol, ninguno puede prosperar sin Dios. Esta esperanza podrá traducirse en la victoria por uno de estos medios, despertar nuestros corazones con la oración, o sentimos una pulgada del desastre, hasta que desde los abismos de nuestras insuficiencias, clamemos a la bondad de Dios. El mundo, y en particular América, está lleno de millares y millares de buenas gentes, Existe una inspiratoria intensificación de la vida espiritual. Las intercesiones se han multiplicado y la juventud anhela el sacrificio espiritual. No estamos perdidos, solo estamos perdiendo nuestro orgullo. Dios nunca pone la corona de la victoria sobre una cabeza deforme. Como la sombra del sol se alarga más cuando sus rayos están Bajos. Los hombres somos más grandes cuando menores nos hacemos. El orgullo mata el alcance del acto de dar las gracias al cielo. Nuestra próxima gran victoria al hacer la paz se celebrará con un solemne acto nacional en que se eleven preces y gracias a Dios está ese momento muy lejano